que los coloque en cuartos de final y van a enfrentar pues, al líder de la competencia. Entendemos todos que ya la liguilla es otro torneo y pues encarar este partido que para las aficiones tanto de Monterrey como de la Laguna hay mucha rivalidad. Buenos días. Sí, la verdad que bueno, hicimos un buen trabajo ahora con, con Pachuca, partido que lo hicimos muy bien, eh, que no merecíamos perderlo para nada. Eh, y bueno, ahora como decimos, Monterrey, un rival que que ya nos conocemos, difícil, el, el, creo que el mejor de, de este torneo, porque obviamente terminó primero, así que que nada, son partidos que, que hay que demostrar personalidad, como lo hicimos con, con Pachuca, se necesita más que todo personalidad, convicción para, para sacarlos, creo que, que ya demostramos con varios rivales, tanto con Monterrey, como con América, como eh, con mismo Pachuca ahora, que, que son partidos que lo podemos sacar adelante, así que, que tranquilo, descansar hoy, mañana y ya, ya el miércoles afrontar una otra final que, que va a ser muy difícil. Juan, sabemos que han sorteado los partidos, han seguido adelante, sobre todo respondiendo, están no hueles, llenando en desventaja todo el partido, lo remontaron en diferentes ocasiones, pero no es apura este tema defensivo que estén cayendo tantos goles en los últimos tres partidos que se han jugado. Sí, sí, algo que que queremos corregir ya hace rato, ¿no? Eh, ya desde que estaba eh, el halo Fentane, es algo que queríamos venir corrigiendo, ahora con Pablo también lo, lo queremos hacer, es algo que, que obviamente lo notamos, eh, pero nada, lo bueno es que el equipo después eh, revierte la situación, como hicimos ahora con, con Pachuca, con Cruz Azul, antes habíamos estado cerca también, pero bueno, obviamente yo soy de los que piensa que si hace cuatro goles es imposible que o casi imposible perder un partido, y bueno, terminamos 4 a 4, lo ganamos a penales, pero creo que es un, es un tema a corregir, y lo sabemos, somos autocríticos en ese sentido, y lo, y lo trabajamos día a día para ir mejorándolo. Sí, Juan, eh, bueno, sabemos que en esta llave, obviamente, bueno, Monterrey es el, super, es, el es el favorito, ¿para qué es no Estamos para ganar, ¿no? para, para afrontar la fase con humildad, con trabajo, sabemos que jugamos contra un gran rival, que tiene muchísimos jugadores de, de jerarquía, como te dije, que para mí el mejor del, de la fase regular, porque terminó primero, pero ya demostramos que, que le pudimos ganar acá en, en el TCM, le ganamos en, en su estadio también, así que no quiere decir que, que vayamos a ganar, va a ser un partido parejo, y, y nada, esperemos estar a la altura, que va a ser lo importante. Después, fútbol, se puede ganar, perder, pero lo importante es siempre estar a la altura del partido, de la circunstancia, de lo que pide la gente, así que esperemos eso estar a la altura. Santos Laguna y que siempre se, ha, se debió haber mostrado durante el torneo. Mi pregunta va encaminada, ¿qué es el trabajo, qué fue lo que cambió diferente de Eduardo Fernández ahora con Pablo Repeto de cara al partido de, de repechaje y ahora encara este partido contra Monterrey? ¿Qué es el trabajo diferente? No, nada, no sé si se tra, porque Pablo también lleva poco tiempo, ¿no? Tratamos de, de adaptarnos lo más rápido posible a la idea de Pablo. Eh, que la verdad que, que lo estamos haciendo creo que hemos mejorado mucho de, con respecto al partido de, de Cruz Azul pero creo que en la, en la fase regular lo que hemos sido fue irregulares ¿no? que hemos tenido partido bueno partido no bueno eh, ganábamos perdíamos pero hemos tenido partido como el de Pachuca que fue como el, con el Monterrey que ganamos allá 2-1 eh, nada son son cambios normales en el fútbol de un entrenador y la idea es adaptarse rápido a la idea después creo que que somos nosotros los que jugamos, obviamente, y tenemos que, que tratar de sacarlo en, en el juego, pero después son, son cambios normales y hay que, hay que tomarlo con tranquilidad, y ahora, y ahora, como te dije, adaptarnos rápido a la idea del entrenador de, de palo que, que lo tratamos de hacer de, de la mejor manera. Por ahí individualmente, eh, en tu rendimiento, Juan, eh, estuvimos viendo estadísticas, eh, pero de todo el torneo y este partido anterior, como el hombre, eh, con más peligro, que o en qué momento te hace sentir eh, ahora, ya con casi el año de San Bueno, eso eh, es la confianza del, del, del club, de, de los entrenadores que he tenido acá eh, creo que, que en, en lo personal me siento bien el club me ha, me ha brindado desde que llegué la mayor confianza y bueno, trato de obviamente de, de responder en la cancha, yo estoy, siempre dije que estoy muy cómodo acá, muy, muy a gusto en el club y y, y quiero pelear por estas cosas, ¿no? por jugar liguilla, por competir, que es lo que, lo que queremos todos, de tratar de siempre estar compitiendo. Y bueno, ahora tenemos una oportunidad de, importante, como dije al inicio de este torneo, queríamos superar lo que fue la apertura, así que estamos ante una posibilidad linda de, de avanzar a semifinales, así que, que esperemos aprovechar tan importante y principalmente que ahora ya eres el capitán del equipo de Santos Laguna y que vas a ejercer un liderazgo ¿no? Bueno, eh, lo de la experiencia del partido con Toluca, la verdad que, que sí eh, obviamente uno cuando llega por ahí tiene que conocer un poco también el sistema de, del arbitraje cómo funciona todo eh, y, y bueno obviamente aprendí que, que es así, después el, el capitán es Carlos, eh, yo cuando no está Carlos trato de si me toca eso, aportar y, y, y ayudar de donde me toque, pero sabemos que nuestro capitán es Carlos y estamos detrás de él, una lástima que, que se nos haya lesionado, también eh, Gibraltar lo hizo muy bien el otro día, la verdad que, que le fue buenísimo, nos ayudó muchísimo, sabemos que tenemos dos arqueros que están a la altura, y, y, y lo, de la, lo de Toluca, la verdad que sí, me dejó una experiencia, aprendí, eh, como te digo, también había recibido muchas amarillas del el torneo anterior eh, y bueno, es algo que uno tiene que ir corrigiendo, ¿no? Eh, trabajando y bueno, nada, una oportunidad nueva de jugar una nueva liguilla acá en el TCM que como decís vos, el semestre pasado no, no la pude jugar, así que contento y, y tratar de aprovechar la oportunidad Bueno, eso es último, mira. Eh, en el partido vimos una tablet, una, un dispositivo que tenía el respeto, eh, con aspectos tecnológicos de cosas las ha ido implementando este cuerpo técnico, han ido trabajando más con ese tipo de cosas porque vemos que hay mucha tensión ahí sí bueno, cada, creo que cada cuerpo técnico tiene su forma, ¿no? quizás se ha visto mucho ya que, que varios cuerpos técnicos tienen ya su table con el, con el partido que van pasando ahí, más que todo para ver jugadas eh, repeticiones en el momento creo que son formas y está, está bueno para, para ir viendo ahí en el momento, ¿no? miércoles, pues hacer ejercer su, su localía ¿no? y que es importante para ustedes ¿no? es importante tú como capitán tú como un líder de este Santos Laguna, mandar ese mensaje a la afición de la comarca lagunera para que se haga presente precisamente en el estadio y que los ayude ¿no? para llevar una ventaja importante al partido de vuelta Sí, creo que tenemos una cuenta pendiente no ahí, acá en casa que, que en el, por ahí en el, en el torneo nos costó Así que, que nada, como siempre, como en la fase regular, como ahora en Liguilla, invitar a la gente, no hace falta porque sabemos que siempre están, están ahí. Eh, así que nada, esperemos, como te dije, estar a la altura por ellos, por nosotros, por nuestra familia, que, que siempre están ahí apoyando, sufriendo y, y nada, eh, estar a la altura del partido que, que va a ser importante. Como digo siempre, después... Se podrá ganar o perder, pero, pero la forma tiene que ser la adecuada para, para la altura del club, ¿no? Gracias, Carlos. Juan, ¿cómo estás? Buenos días. Eh, vimos un poco de, de la armonía ya en el, en el estadio Hidalgo, desde todos juntos, todos eh, remando para el mismo lado, y aquí la pregunta es si se han dejado de lado ya las, las, las diferencias que había dentro del, del vestidor, por ahí algún rostro que, eh, entre compañeros, y se han aliado eh, todos... Eh, son pa para llevar a este equipo lo más lejos posible. Pero no, nunca, no sé, no sé de dónde vendrá eso, pero nunca hubo diferencia con nadie. Eh, no, después, son, como digo, son resultados, a veces se gana, se pierde, pero no quiere decir que cuando se pierda hay diferencia en el vestidor. Estamos todos para el mismo lado, siempre. Eh, después yo puedo ir a comer con correa o, o con otro fuera del campo y, y con otro no, pero después estamos en el vestidor, estamos todos pateando para el mismo lado, eh, siempre tirando para el mismo lado porque somos un grupo, un grupo de buena gente, de buena gente, que, que eso es lo más importante, y siempre todos tirando para el mismo lado. Gracias.